Hola, ¿qué tal chicos? Hola, ¿qué tal confis? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy les voy a enseñar a cómo jugar con amigos en Respawn. Y ya sé que nadie me preguntó, ya lo sé. Pero el primer paso para jugar con amigos es precisamente tener amigos. Así que voy a socializar. Tres suculentos doritos después. El pibe que almorzaba con el profesor Carita Facherita. Sentado en la Pensando como fui tan gil, colgado por el mambo que tuvo a menudo. Ah, pero el mismo pibe cuando se consigue una AK-47. Y bueno compis para poder jugar con amigos en respawn La verdad es que está bastante fácil Lo único que vamos a necesitar es la aplicación de messenger O algún otro tipo de app Que te deje jugar y hablar con tus amigos al mismo tiempo Pero bueno vamos a tener en cuenta Que los únicos dos modos que podemos jugar por ahora con amigos Es el duelo por equipos del multijugador normal Y el modo hordas, el modo zombies de toda la vida Ya cuando estás en cualquiera de estos dos modos que les dije, simplemente le dan al botón de abajo a la izquierda de Escuadrón y le dan a copiar. Si ustedes son los que quieren pasar el código, le dan a copiar. Pasan ese código a sus amigos. Después salir una ventana emergente como esta, donde aparecen diferentes aplicaciones por las que puedes compartir este código. Y pues nada lo que más les aconsejo es que se salgan de ahí y que tengan la burbuja del chat abierta desde antes La burbuja de messenger Así que nada le dan a la burbuja de messenger y le pasan el código a sus amigos así de fácil La verdad es que este es el primer método y no tiene mucha complicación El segundo método es que tu amigo te pase su ID, te pase ese mismo código Así que cuando ya tienen el código de su amigo simplemente se van a messenger o la aplicación que estén usando ese código y lo pegan en la misma parte de escuadrón simplemente que abajo donde les aparece el espacio, le dan acceder y listo ya los estará conectando con la partida de su amigo. Pero ojo porque hay que tener mucho cuidado con esto porque cada vez que te salgas del multijugador o te salgas del juego ese código que ustedes copiaron va a cambiar. Cada vez que te salgas va a cambiar por eso les decía que la aplicación que tienen que usar para hablar con sus amigos no los debe sacar del juego Y así como ustedes pueden pasar el código sus amigos también les pueden pasar sus ID para que ustedes entren a la partida de ellos Lo que cambia es que cuando tú mandas tu ID te deja elegir cuando inicia la partida Mientras si te unes con la idea de alguien más a una partida simplemente tienes que esperar hasta que el otro se le dé la gana por iniciar la partida así de fácil. Y bueno chicos yo creo que eso es todo lo que tienen que saber para poder jugar con sus compis en respawn si quedaron con alguna duda simplemente comentenmela. Créanme que no hay ningún tipo de problema chicos si ustedes dicen sabes qué Luis no te entendí un comino está muy bien. El otro día me encontré un comentario muy gracioso que me decía como Luis es que hablas como si estuvieras comunicándote con las ballenas. Y pues qué te digo hermano, ya quisiera comunicarme con las ballenas, pero tampoco me entienden Así que por ahora chicos, con que ustedes me entiendan, soy feliz, con que ustedes me entiendan Ok chicos, después de eso, de verdad, de verdad discúlpenme si los maté eh, de risa pero, pero, es que yo no tengo la culpa de ser tan gracioso, yo no tengo la culpa. No mentira chicos, ahora sí de verdad, eh, nada, solo, solo era para decirles que ya con eso, con eso si tienen alguna duda simplemente díganmela, díganmela. Yo se las voy a contestar tranquilamente y siempre voy a contestarles, y si, si la duda vale la pena, ¿no? Y pues bueno, si no se han dado cuenta, este video es en colaboración con Ian714, mi querido amigo Ian, un saludo desde acá. Y pues nada, vayan y se suscriben a su canal que se los dejaré por acá arriba en la descripción y en el primer comentario. Y nada chicos, espero que les haya gustado este video, espero que les haya sido de utilidad. Que es lo que me alegraría el día de verdad, que haya dejado alguna risa después de tantos chistes malos y si es que se rieron, ¿no? Y nada chicos, realmente espero que les haya servido, espero que les haya gustado, si les gustó denle un like. Suscríbanse y todo eso Síganme en mi Twitter Que se los dejaré en la descripción Y nada chicos un saludo a todos Un saludo a los viejos Y nos vemos hasta la próxima